Alexandra Hack expone carta de Santa. de Santa, Eso me incomodó a mí mucho. Bueno, lé, léelo, Camila, por favor. Señores, la modelo de, de Instagram Alexandra Jactú, de Alexandra ex expareja del artista urbano Moza La Para, expuso en las redes sociales una carta supuestamente escrita por la hija de ambos, dirigida a Santa Claus. En la carta de la niña pide a Santa Claus tres regalos para Navidad, Pues el que llama la atención es el tercero, donde ella dice, si no es mucho, quiero que mi papá venga un día a mi casa. Publicó la carta con la expresión me parte el alma real. Miren, esto de Alexandre Mipi, miren, ahí vemos un meme que se le sacaron en las redes sociales. Alexandre Mipi diciendo a su hija qué pedirle a Santa Claus. Estas gente son terribles. Y en Instagram también hay unos cuartos, No pude eh, eh, recopilarlo. Pero miren, Ahí vemos la carta de Alexandra MVP. Sí, tiene una buena ortografía Una buena, una buena caligrafía, ortografía <risa> óyeme ¿cuántos años te tiene? Eh, claro, a mí me olvidó escribir. <risa> <risa> Para que lo sepa. Yo, yo era como siete años. Yo tengo, a mí se me olvidó escribir pues yo tengo que no escribo. ¿Desde, desde cuándo fue que yo salí de la universidad de la universidad? Entonces, te, te si, siete años tiene. Yo siete creo. años y, y eso es una letra por de sí, es, siete años. Eso año. una falta de respeto. Morsa la para, hace rato que tiene que frenarla ella. Ahora le está que ella escribió. Es ¿No entiendes? Una falta de respeto. ¿O no tú sí. crees que fue ella que lo escribió eso realmente? ¿no? no, no, si la niña tiene 7 años no escribe así. No, El mío es inteligentísimo. Y todavía no escribe así. corrido. No que a ti te enseñan a escribir corrido a los 12 años en, en, en, en la escuela. Sí, o a, a los eh, 10. Debe, la mía va a pasear, debe la ir y Morsa la para a hablar con esa mujer. No utilizar a la niña para nada, no se puede. Claro, sí, yo, y, y, y a un juez. yo creo, para mí, para mí, ella no escribió esa carta, esa niña. No. Quizás no tuvo la idea, no, no, está pero, bien. pero la caligrafía. No, no, no. no, a no ocho, no, no. ya tiene ocho años. ¿Cómo que se llama? Charlo. Okay. ¡Escucha! <risa> Dejen vivir sus niños la niñez. No le metan problemas ni cosas de sus padres los problemas de los padres, porque cuando usted estaba bien con Moisa la Para, usted no subía a la niña aparte o la subía a ella cuando estaban los dos juntos no, no falta La falta de respeto Moisa la para si se respeta, debe de un tribunal ¿y cuántos años tiene la niña que de la santa también? ¿dónde están las otras cartas? ¿dónde están las otras cartas? Uh -huh. ¿Eh? la, si la niña le de la santa ¿todos años? Y le eso así entonces esa mujer Si el padre quiere a su hija lo va a buscar, entonces tiene que centrarse en los ojos, ni vendérsela tampoco. Entonces siempre para buscar un sonido, esta dama, yo la defiendo mucho, porque a mí me encanta como ella habla. entiendes? Pero no puede utilizar niños para ningún sentimiento, los niños son sagrados. Eso es igual que usted no, no es una sí. niña. O un niño, un niño atento a tigres, tigres, no de, de póngale su colita a la niña, deja que vivan esa niñez que ellos mismos elijan después lo que quieren ponerse o lo que quieren usar. Si ella, ¿cuántas cosas a la niña no le llegan a la mente? Seguro la, la, la esposa de, de moza la trata muy bien, con cariño, y viene esta mujer y le mete esa cosa a esa niña en la cabeza y le crea un odio sin necesidad. Entonces eso debe ser penalizado que busca eh, sí. un abogado, porque mire, el infeliz tira una canción y ella tira una carta Sí, justamente. Demasiada paciencia. Oye, me dice ella aquí, te... eh, de, disculpa Néstor, dice aquí la periodista Cintia Abreu que eso constituye una violación al derecho de intimidad de la niña. El artículo 18 del Código del Menor lo dice claro. Todos los niños y niñas y adolescentes tienen derecho al honor, reputación e imagen propia a vida privada e intimidad personal. Entonces que Mose la para también empezando una pequeña controversia con Serkis y Yo me imagino que fue eso, que ella le molestó y tiró la carta, porque se estaba regando ellos dando, tirando, si vaina y entonces viene la carta de Charlotte Charlo. Entonces eso está raro. <risa> <risa> <risa> <risa> A educar. Cuando cada vez que Mosé se asoma, entonces ya y, no, yo le pongo y, y, no, y, no, <risa> yo un tapón le da como <risa> le <da. ¿Un> Tapón. <risa> Claro, déjame tranquilo, déjame en <risa> me tienes alto. Es cierto, no y que si tú me dices por ejemplo que fuera un chin o oh, oh, cuando porque ella subió tres eh, Instagram stories, uno donde supuestamente yo la vi que Chalo estaba escribiendo. ...que se ve su mamá en fondo la lava, mamá de Alessandra... En, ...en la otra le hizo un boomer en la carta... ...y en la otra la así, literal, le pasó el celular por encima... ...entonces, ¿tú te acuerdas la vez que hablamos donde... ...Dalisa mencionó el nombre de sí, la niña... Sí. ...que entonces decía, no, porque tú no puedes usar mi hija para... ...el nombre de mi hija para sonar... Eso ...ella también sí, lo está sí, usando sí. independientemente de todo el nombre de su hija... ...porque son cosas que no se deben publicar... ...porque todo el mundo se la lleva... ...cuando ya publicó eso, hubo muchísimos comentarios que decían... ...oh sí, para que vean que es un mal padre, que esto, que lo otro, pero también hubo muchos comentarios diciendo que está rebajando entonces a cómo es él, a cómo ya lo está describiendo en las redes sociales, pues como dicen eso, independientemente de todo. Es su papá, si es de verdad la que le baila a si no, no, ella no tiene por qué estar publicando, diciendo eso, porque apuesto yo que si esa, hablando de eso de Alessandra, como que Alessandra no hace esto, no hace lo otro, se va a armar la de Troya, ¿verdad? Exacto. Estoy diciendo que eso, usar a tu hija para beneficio tuyo, es muy feo, o sea, eso de tú, eso ni ser madre, realmente, para tú oírte, que hablen de ti, que hablen mal, porque independientemente de todo, el papá de ella, ya no tienen que involucrar en los problemas de ellos dos, porque esa niña no sabe absolutamente nada. Entonces, como dicen esto, le envenena la mente. Y quién sabe a qué nivel está esa niña. Por eso es que una vez ella dijo que se sentía incómoda de ir a la casa de Alisa. Porque, porque seguro todas las cosas que le ha metido Alexandra en la cabeza de cómo es, porque no todas las madrastras son iguales. Uh -huh. Entonces, una niña que ella tiene, va a aprender a tomar su propia decisión y aceptarlo cuando esté más grande, de que ella está con su papá y que ella va a hacer absolutamente nada. Entonces ahí bajó bastante Alexandra. Exacto, ¿verdad? muy mal por Alexandra, como lo dije aquí. Una violación a la privacidad, y pues y la gente tiene que tener eh, cuenta con esto de que no hay que volver a mirar todo lo que esta mujer haga, y más si es. Eh, eh. No, yo, yo no subo nada de eso, yo no le doy seguimiento a nada de eso, porque, estuvo muy mal. usa o un niño, sí, no. Sí, se, se nota que la está usando, porque esa, esa, esa, esa caligrafía no es de esa niña. Pero ya salió en el video de Anuel. No, no sonó ella ahí con eso. No, Oye, oye. No gusta no, no no <risa> no, no, ella, eh. ¿Qué tanto? Tiene no, que y tanto. Eh, Al, Alessandra Hartung. De ¿no? Sí, debe hablar a ella. Mira, no, no, llamar la atención. esa Era don, no, no. don Miguel, don Miguel lo cayó preso porque subió unos niños bailando. Ah, algo. Y era su hijo y un sobrino. Y un sobrino y le hicieron un lío aquí. A ella deben hacer lo mismo, porque está incitando a un odio a su papá. No se puede eso. Porque papá es papá, puede ser malo o bueno, y al final está ahí su papá. Eso, es correcto. Y, y, eso y, es correcto. y a él se le ve que no es mal padre, sino que decidió estar con otra mujer. Y Alexandra no acepta eso. No. Y el corito, no y el corito que le sigue a Alexandra tampoco lo acepta, que son mujeres que... Lo que viven es, espero que no sean todas. No, no, y Alessandra tiene un equipo detrás de eso, porque no creo que ella genere muy bien de la cabeza para hacer ese tipo de trabajo. Que estrategia. son, que son gente que se preocupan en meter recarga para eso nada ¿no? más.